Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo, muy, muy, pero muy buenas noches a todos los que se conectan a esta hora para nuestra lección divina, necesitando los textos de la palabra del próximo domingo. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, que confían, que hacen una pausa pequeña en medio de todo el ajetreo de la jornada y, y vamos a orar con Biblia en mano. También los que tengan minutos de amor, pues también lo tenemos, me gusta ese texto, o cinco minutos también, vamos a disponernos para este momento de oración. Este domingo que viene, queridos hermanos, vamos a celebrar la solemnidad de la Ascensión del Señor. Es la solemnidad que nos recuerda el hecho en que Jesús sube al cielo. Ascender es subir por sus propios medios. En la Virgen María celebramos la Asunción, es decir, que es subir. Señor sube al cielo Él, Él mismo, tiene su propio motor ¿no? por decirlo así, de esa forma coloquial así que vamos a contemplar en los diversos textos de la palabra de este domingo este acontecimiento pongámonos en la presencia de Dios que sea el Señor el que guíe este ratico que vamos a tener con su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo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 Bueno, mis queridos hermanos, que sea el Señor el que nos guíe, que nos llene su gracia y su fortaleza. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra escalera espiritual. Estos pasos de ascender, de ascensión también, cinco pasos que utilizamos en nuestra lección cada miércoles. Primer paso de esta lección, la lectura. En, esta, en este paso, vamos a, primer paso, leer, respondemos a la pregunta, ¿qué dice el texto? Vamos a escuchar en este momento la proclamación del texto que se nos va a regalar. Escuchémoslo de uno de nuestros hermanos. Lectura de Evangelio de San Lucas. Entonces le abrió la inteligencia para que entendiera las escrituras y le dijo. Estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir y resucitar entre los muertos, al tercer día. Y que hay que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Sepan, voy a enviar lo que les ha prometido mi padre. Por su parte, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, levantó la mano, las manos y les bendí. Y mientras les bendecía... Se separó de ellos y subió al cielo. Ellos lo adoraron y volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Estaban continuamente en el templo diciendo bueno, a Dios. Bueno, vamos entonces. Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 53. Yo tengo mi Biblia de América. Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 53.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 O sea, eso que pasó estaba ya anunciado y ya lo hemos vivido. Que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos y que en su nombre se anunciaría a todos todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que se iba a anunciar la conversión y el perdón de los pecados. Y dice Jesús, ustedes, eso le está hablando a los once discípulos que están ahí, ustedes son testigos de eso. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Lo, lo hemos escuchado en la liturgia semanal, que el Evangelio de San Juan repite constantemente. Me voy, pero les voy a enviar el Paráclito, el Consolador, el Espíritu. Y les conviene que me vaya. Lo escuchamos todos estos días, la semana anterior y lo que va de estos días, ese anuncio del envío del Espíritu. En San Juan, el anuncio es mucho más explícito y mucho más insistente, se repite varias veces. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Los discípulos tienen que permanecer ahí en Jerusalén, en el cenáculo, reunidos, hasta el día que venga el Espíritu, hasta Pentecostés. Quédense hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Ahora bien, eso está... Eh, Jesús está hablándole al grupo está, Están ahí en Jerusalén Ahora, después los llevó Fuera de la ciudad Hasta un lugar cercano a Betania Allí afuera de la ciudad Le alzando las manos Los bendijo Y mientras los bendecía se separó de ellos Y fue llevado al cielo Ellos después de postrarse ante él Regresaron a Jerusalén con alegría Y estaban continuamente en el templo Bendiciendo a Dios Entonces los saca de la ciudad para ascender, los bendice y él asciende al cielo, va a lo alto, y ellos regresan a, a estar juntos, yendo al templo continuamente. Este ir al templo es una práctica muy común, incluso los hechos de los apóstoles habla que los apóstoles subían continuamente a las horas, a la oración de las horas, al templo a ofrecer también sus propias oraciones, dice, y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Vamos, Quiero que meditemos las, los otros textos de este domingo La primera lectura, eh, Hechos 1, del 1 al 11 Que es el relato de la ascensión también eh, El inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles Continuación de lo que acabamos de leer Porque acaba Lucas y sigue Hechos de los Apóstoles por el mismo, por el mismo autor En mi querido, mi primer libro, querido Teófilo Escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas hacia el recuerdo de las apariciones. Una vez comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguardaran la, que se cumpla la promesa del Padre de la que a ellos habían oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Los que se habían reunido se preguntaban, Señor, ¿es hora cuando vas a restaurar el reino? Y él dijo, no, no les toca a ustedes conocer los tiempos y momentos que el Padre ha establecido con su propia voluntad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra. Dicho esto, a la vista de todos, fue llevado al cielo. Este detalle de los hechos de la me parece muy interesante. Ellos quedaron ahí, viendo cómo se subía. Cuando se marchó, se presentaron unos hombres vestidos de blanco. Y dijeron, venga, Galileos, ¿qué hacen aquí, mirando al cielo? El mismo de esos que ahora han visto que ha subido, volverá como lo han visto marcharse. Esa es la primera lectura, que es el mismo relato del, de la ascensión. Me gusta mucho ese último detalle que los discípulos acá, ah, ahí mirando al cielo. Y vienen los, los ángeles, venga, venga, venga. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. ¿Qué hacen? Es mirando al cielo. Vaya, hagan caso. Porque eso es una tentación muy frecuente. Que ah, nos hayan embelezados y no, no ponernos en movimiento. El Evangelio es un texto de movimiento. El Evangelio es un camino. Vamos a meditar el Salmo 47. Y la segunda lectura está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de su corazón para que comprenda cuál es la esperanza a la que lo llama cuál es la riqueza, la gloria que da herencia a los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de la fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y esto lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Segunda lectura de San Pablo a los Efesios. ¿Qué dice el texto? Estamos mirando los textos de la palabra de este domingo que viene. La primera lectura, Hechos 1, del 1 al 11. El relato también de la ascensión, pero en una lectura posterior. La carta a los Efesios 1, 17-23. Eh, como Jesús sube al cielo, y es sentado a la derecha por el Padre Celestial. Y el Evangelio, que es las últimas instrucciones y la ascensión al cielo. Todo ahí, a las afueras de Jerusalén. ¿Qué dice el texto? Una palabrita o un texto que ustedes resuena en su corazón, pueden escribirla ahí en el chat. O sencillamente, quedarnos contemplando eso. ¿Qué dice el texto? Vamos a nuestro segundo momento, la meditación. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo Dios? A mí personalmente esta palabra, en todo su contexto, me está diciendo cómo Jesús cumplió su tarea y sube al cielo, vuelve al Padre. Y cómo el Señor me, me pregunta, ¿qué hace ahí mirando al cielo? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué y me invita a ser así, a la oración, escucho de Jesús y con gran alegría siempre estaban en el templo bendiciendo a Dios. ¿Qué le dice Dios a usted hoy, este día miércoles, siendo el domingo cuando celebre la Santa Misa en su parroquia, resonará en su corazón un mensaje para ese momento, hoy miércoles? ¿Qué me está diciendo? Vamos al tercer momento, la oración. ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Cuál es mi respuesta a este mensaje? Hoy Señor, yo quiero en primer lugar pedirte perdón porque muchas veces no he sido tan nacido. Me ha faltado ser más responsable con esa misión que tú me has encomendado, esa tarea. Jesús le dice a sus discípulos: Quédense ahí, esperen que sean revestidos. Y yo, tal vez a veces no ese momento. Señor, te pido perdón. Te pido la gracia para poder escuchar tu mensaje y poder ir a comunicarla. ¿Cuántos hermanos deseosos y yo a veces cruzaba brazos? ¿Qué le, ha, qué le dice usted a Dios en su corazón? ¿Qué hay para hablarle al Señor? Bueno mis queridos hermanos, vamos al cuarto momento La contemplación Vamos a meditar el Salmo 47 Pueblos todos, batan palmas Aclamen a Dios con gritos de júbilo porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen, toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen, porque Dios es el Rey del mundo. Toque con maestría, Dios reina sobre las naciones, Dios se siente en su trono sagrado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. quinto paso, la acción, cerrando ya nuestra lección este día, cómo podemos aterrizar esta palabra en nuestra cotidianidad, quiero invitarlos para que nos pongamos en movimiento, los cristianos de hoy muchas veces vivimos envelecidos, mirando, palabras Que es, nos pongamos en movimiento, en dinámica tal vez hoy también nos pregunta Jesús Venga, ¿ustedes qué hacen ahí? encerrado ¿ustedes qué hacen ahí cruzados de oro, ¿ustedes qué hacen ahí? mirando para lo alto la mirada en el cielo pero los pies vivos en, en la tierra, en la realidad Señor en tus manos nos ponemos queremos pedirte que podamos ser ciudadanos comprometidos que podamos ser ciudadanos con un compromiso social, con un compromiso político, con un compromiso económico, transformadores de nuestra realidad. Y la pregunta con la cual cerramos, ¿cómo puedo transformar mi propia realidad? Su casa, su trabajo, su vecindad. ¿Cómo podemos ser testigos de esto que el Señor hace? De esta obra de Dios. Que María Santísima ya que no se quedó cruzada de brazos, sino que salió...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 Todos los días comparto. En la mañana, ayúdenme a compartir también. Sigamos orando, sigamos llevando la plegaria por nuestra patria. Vemos realidades bien difíciles. Que el Señor tenga piedad de nosotros. Que el Señor los bendiga los guarde y los proteja. Una feliz noche para todos, queridos hermanos.